un delegado puede apuntar a más de un método. ¿sí? Se los menciono, ¿por qué? Porque van a ver, cuando veamos eventos, que vamos a usar el más igual para asociarle a un delegado uno o más manejadores para un evento. Y van a ver que un evento puede tener muchos manejadores. Y esos muchos manejadores los vamos a agregar con el más igual. Bueno, eso es porque el evento es un delegado en el fondo. Y lo que está usando son delegados multicast, que es básicamente asignarle a un delegado, a una instancia, a una misma instancia de un delegado, más de un método al que va a apuntar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, fíjense, acá tengo tres clases, con tres, eh, perdón, una clase con tres métodos, método 1, 2 y 3. Instancio esa clase, pues son métodos de instancia. Tengo dos delegados, uno apunta al método 1 y el otro al método 2 tengo un tercer delegado, lo llamo delegado multidifusión. Y este delegado le guardo adentro la suma de los otros dos. Y entonces pasa a ser un delegado que apunta al método 1 y al método 2. Y luego, otra forma, con el más igual, le agrego el método 3. Entonces, es un delegado que apunta al 1, al 2 y al 3. Es una misma instancia. Yo cuando llame a delegado multidifusión, va a llamar a los tres métodos, en orden, primero al método 1, después al método 2 y, por último, al método 3. Y cualquier cambio que genere el método 1 sobre el argumento, si es un tipo de referencia, va a repercutir en los, en los métodos que llame después.